¿Qué tal muchachos? El día de hoy les voy a presentar un mazo que además de entretenido y divertido para jugar es también competitivo Y estoy hablando nada más y nada menos que de Cerebro 3 Este Cerebro que tiene cartas de poder 3 y en base a eso establece esta sinergia o esta estrategia para poder ganar las partidas Unos combos interesantes que van a ir acompañados de muchas otras cartas que nos van a ayudar justamente a poder desencajar las estrategias de los rivales Y así poder obtener varios cubitos en las victorias Aquí le tengo que dar un agradecimiento a Castor Te mando un saludo, muchas gracias por haberme recomendado este mazo. La verdad lo estuvimos probando en la transmisión en vivo que hemos tenido el día de ayer Y la verdad ha ido bastante bien Solo que este mazo originalmente estaba compuesto por Killmonger, Scarlet Witch y Cosmo Pero sucede que cuando lo iba jugando ¿no? con el paso de los juegos Me iba dando cuenta que estas cartas no me eran muy útiles Así que comenzamos a hacer algunos reemplazos aquí y el mazo quedó así Y este mazo, muchachos aquí ofrece mucha versatilidad ¿no? no es que tu única win condition sea utilizar el combo de cerebro con Misty y con eso ganas la partida, y aquí me parece que en algunas gameplays les voy a enseñar justamente algunas victorias que he tenido sin haber utilizado justamente el efecto de cerebro, y lo que yo creo muchachos, es que para que este mazo ya sea perfecto totalmente necesitaría justamente la cartita de aquí necesitaría vas porque esta carta te puede salvar de varias situaciones no solamente el hecho de setear con 3 de poder a las cartas que necesites setear de 3 de poder sino que también hay ubicaciones que por ejemplo te pueden dar más 2 de poder a las cartas de tu mano y lo que puede hacer Bass seguramente es corregir esa situación. Yo por el momento no la tengo pero si yo tuviese a Bass sin duda alguna lo reemplazaría justamente por Hokai. Pero para los que tengan esta cartita de acá pues aprovechenla, úsenla en este mazo que les estoy compartiendo el día de hoy y diviértanse muchachos. Aquí generalmente el mazo que más te va a poder conteriar de repente en determinadas situaciones va a ser el mazo de Shuri con Red Skull. Si es que no le niega el efecto a Red Skull, su efecto continuo te va a dar más uno de poder a las cartas que estén en la ubicación de Red Skull. Y eso hace de que se desencaje toda la sinergia con cerebro. Así que ten bastante en cuenta eso. Pero lo otro bueno también de enfrentarse contra un mazo de Shuri es que como sus cartas están muy infladas de poder. Tú tienes para responder con shang o tienes también para responder con una Valkyria. Y ahora muchachos nos vamos a la explicación de cada cartita que compone este masito para que sepan la razón del por qué cada carta se encuentra aquí y ahora nos vamos con esta cartita que es bastante conocida por los jugadores más antiguos de este juego, estamos hablando justamente de Hawkeye, esta carta es muy interesante siempre y cuando active su efecto acuérdense que Hawkeye lo lanzas en una ubicación y el siguiente turno si lanzas otra carta en la ubicación donde está Hawkeye va a tener más 2 de poder, lo cual va a tener en total 3 de poder y ya se presta para la sinergia de justamente el mazo de cerebro, no necesariamente a Hawkeye lo tienes que jugar en turno 1 porque aquí va a suceder a veces tú tienes para jugar en turno 1 hawkeye pero en turno 2 no tienes ninguna carta para jugar porque no robaste ninguna carta de coste 2 de energía entonces lo que va a pasar es que vas a desperdiciar justamente la habilidad de hawkeye ahí Así que generalmente Hawkeye se puede llegar a jugar en turno 3, turno 4 por ahí de repente para que puedas lanzar alguna carta tal vez de coste 2 o de coste 3 y con el 1 de energía sobrante puedes lanzar a Hawkeye y ahí de repente puedes arreglar un poquito mejor las cosas. Pero de todas maneras como ya les estaba diciendo anteriormente el mejor reemplazo que va a tener Hawkeye acá es por Bast. Y ahora seguimos con Armor, esta carta tiene excelentes stats, coste 2 de energía, 3 de poder y encima hace protección, pero claro tú me haces decir tío pero qué protección. Si tus cartas acá no van a tener generalmente nueve poder a más Exactamente Pero hay ubicaciones que sí te malogran la vida Puede ser el dominio de la muerte Puede ser Volmir, ¿verdad? O también puede ser el altar de la muerte Que son ubicaciones que destruyen También hay otra ubicación que ahorita no recuerdo bien Pero que es la del puente colgante Creo algo así le dicen Que también todas las cartas se destruyen en esa ubicación Si sí hay una, una más, ¿verdad? Una de una carta más se destruyen todas Entonces en esas cuatro ubicaciones que recuerdo ahorita el armor va muy bien para poder este darte un lugar más donde puedas poner tus cartas porque este mazo la verdad necesita espacio para poner varias de sus cartas en todos los lugares en lo posible para tener la mayor chance de poder o este digamos ocupar zonas y también ganar las partidas y para ser franco muchachos cuando juegas solamente a dos ubicaciones nada más porque de repente la tercera te salió deshabilitada para jugar ahí se es más difícil ganar con este mazo porque acá tú generalmente tienes cartas con costes bajos entonces tienes para jugar bastante bastantes cosas y con dos ubicaciones te va a limitar bastante y aquí seguimos con Quake, que es una carta muy interesante muchachos con un gran efecto la verdad muy poco explorada esta cartita es una tech o un counter como le quieran decir muy bueno en ciertas situaciones acá Quake te va a favorecer bastante ahora que quede claro que Quake mueve sus las ubicaciones de manera aleatoria estaba pasándome que justamente estaba moviendo siempre las ubicaciones en el mismo orden pero en una de las partidas que les voy a enseñar ahora mueve la ubicación de otra manera y ahí es donde me di cuenta y confirmé realmente que quake mueve las ubicaciones de manera aleatoria y quake tiene unos stats bastante buenos, tan buenos como lo de armor, coste 2 de energía, 3 de poder y puede hacer cosas generalmente que pueden ser como factor sorpresa en la partida donde te pueden dar muchos cubos, el oponente se puede estar confiando en que tú vas ganando luego lanzas quake y tan solo por el hecho de haber cambiado las ubicaciones nada más puedes terminar ganando tú la partida de una manera muy contundente, luego nos vamos con sentinel, el sentinel también es una carta muy vieja, es una carta que todo el mundo conoce, una carta que tiene también muy buenos stats y también su habilidad es bastante increíble porque te permite justamente tener eh, cartas digamos o recursos para ir jugando en caso no tuvieses algunas cartas o te haya salido una mano de repente muy pesada de repente te salieron cartas de coste 4 o 5 y ahí está Sentinel justamente para poder salvarte la vida y darte cartitas para que sigas jugando a tiempo turno tras turno puedes haber lanzado varios Sentinel nada más turno tras turno también acompañado por ahí de otras cartas y finalmente Cerebro con Mystic tal vez le puedan dar un buen bosteo a todas ellas porque ya sabes de eso se trata justamente de tener la mayor cantidad de cartas de poder. 3 en las ubicaciones para que el Cerebro pueda hacer un mejor trabajo. Luego tenemos aquí a la carta corazón del mazo. Estamos hablando justamente de Cerebro. Cerebro es una carta también muy interesante. Una carta... A mí la verdad yo no he sido... Yo no soy muy jugador de Cerebro. Lo he jugado algunas veces. No me convencía tanto, pero luego cuando comencé a jugar este mazo, la verdad, vi el increíble potencial que puede llegar a tener Cerebro. Sobre todo ahora que están el evento de las variantes de Steampunk y esta variante de Cerebro está realmente increíble. Y eso depende del gusto de cada quien, pero a mí la verdad me encanta bastante esta variante de cerebro y los juego con mucho gusto la verdad que cerebro puede hacer bosteos increíbles siempre van a haber cosas por ahí eh, con el mazo de cerebro que algunas ubicaciones te pueden jugar en contra también como las ubicaciones por ejemplo que da menos 1 menos 2 menos 3 de poder esas ubicaciones también te, mal, te molestan bastante se podría decir así como es ubicación que también da más 2 de poder a las cartas de tu mano y de esa manera también te eh, digamos que puede hacer que te moleste un poco también el que pueda jugar esas cartas porque tienen un poder más alto y como vez con cerebro todas las cartas tienen que tener un poder uniforme en el campo de batalla para que así cerebro les pueda dar el bosteo a todas ellas, para esos escenarios adversos que les estoy comentando y hay algunas cartitas por ahí que van a poder resolver ese tipo de cositas pero ya más adelante lo vamos a ver ahora vamos a continuar con mystic esta carta también mystic es una carta que es muy necesaria y muy clave en este tipo de mazos que es de combo como cualquier otra como cualquier otro mazo justamente donde también tenga que ver con combos de continuos mystic es una carta clave como que en el mazo de patriot como que en el mazo de dino con darkhawk mystic si no la si no la tienes debilitas bastante el mazo ya no lo haces tan competitivo ya lo haces menos más débil menos consistente y con esto pues este reduce más tus probabilidades de ganar así que mystic acá es crucial muchachos tienen que tenerla así o así para que puedan jugar este mazo a toda su plenitud y como saben el único trabajo que tiene Mystic aquí principalmente va a ser justamente sinergiar con Cerebro también podría sinergiar con Armor pero la verdad no es muy recomendable si es que no te queda de otra de repente igual lo puedes hacer y da lo mismo pero acá está hecha Mystic para que vaya con Cerebro sí o sí luego nos vamos con el elemento disruptivo de la carta que vendría a ser Juggernaut Juggernaut también es una carta muy interesante con muy buen coste de energía muy buen poder bastante equilibrado pero es que la verdad el efecto que puede hacer Juggernaut puede ser muy increíble porque te puede ayudar a ganar justamente una ubicación sin problema es como si fuese un aero pero en modo inverso y encima sin el nerfeo, o sea Juggernaut te patea todas las cartas que tú hayas puesto en, esta, en esa ubicación donde está jugando Juggernaut no, no, que te va, no que te va a patear la última carta que jugó el oponente, no, patea todas las cartas que ha jugado el oponente obviamente de forma aleatoria las otras dos ubicaciones, pero la verdad este efecto que puede hacer Juggernaut es increíble lo puedes jugar también desde turno, desde turno 3 también si quieres, pero a, muchas veces por ahí trata de jugarlo de repente en el último turno donde seguramente necesitas proteger alguna ubicación para no perder ahí y ahí es donde Jaggernau entra muy bien para poder eh, ganar esa ubicación y seguramente las otras ya que tenías ya las tenías medio ganada ahí Luego tenemos a Rino, recuerden que les estaba hablando justamente de estas situaciones adversas Donde tenemos algunas ubicaciones que no nos favorecen Bueno, acá llega Rino con su coste 3 de energía y sus 3 de poder Para poder neutralizar esa ubicación y hacer que sea totalmente O sea, sea un lugar seguro para que puedas lanzar tus cartas Y también todas se puedan bostear justamente con la sinergia de cerebro Y ahora hablemos de una carta también que es muy clave y es muy versátil en este mazo y que lo vuelve más competitivo Estamos hablando justamente de Absorbing Man Que es el maestro de los combos ahorita acá, ¿por qué? porque esta carta va a sinergiar perfectamente, sea con Hawkeye, con Quake, con Sentinel, con Jaggernaut, con Rhino. o sea imagínate acá incluso con, con Jaggernaut tienes otro control más, si es, que, si es que en caso por ejemplo decides utilizar en turno 7 a Jaggernaut con Absorbing Man, ahí les voy a mostrar en una gameplay justamente un caso que tengo eh, justamente utilizando estos dos juntos que es muy increíble luego eh, también un Rhino si te de desfavorecen de repente dos ubicaciones sale Rhino destruye uno y sale Absorbing Man y es la otra ubicación y estás más seguro Para que puedas lanzar tus cartas En caso con Shanshi quieres controlar y quieres Eliminar cartas altas de repente que el oponente Te está poniendo como un mazo de Shuri Y no hay problema, tiras a Shanshi en turno 4 En un lugar y luego a Absorbing Man En otro lugar de repente y eliminas otra Carta alta también, o sea Tiene mucho juego la verdad Absorbing Man acá Y imagínate que tengas el Elysium Por ahí o de alguna forma puedas lanzar También Valkyrie y luego Absorbing Man también sería una cosa Increíble, pero bueno como te digo hay mucho juego acá porque hay muchas cartas que tienen efecto de revelarse y Absorbiman puede copiar perfectamente cualquiera de ellas en determinadas situaciones y ayudarte bastante a poder ganar la partida luego tenemos la siguiente carta que todos ustedes ya la conocen que es Shang-Chi ¿no? justamente Shang-Chi acá es una carta de control muy buena te va a ayudar justamente a eliminar alguna carta, una o varias cartas justamente de coste alto, tienes que tener en cuenta que Armor te puede jugar acá una mala pasada con Shang-Chi también así que tienes que eh, calcular bien dónde vas a lanzar Armor para que luego Shang-Chi no Puede ser fastidiado ahí, ¿no? En lo general tienes que tratar de tener un poco de ojo para eso también. Hay momentos que sí, el oponente sabe justamente que donde lanzas armor puede lanzar alguna carta grande y protege también ahí a este lo protege de Shang-Chi, pero en esa ubicación no es que va a poner también todas las cartas más poderosas, la va a poner seguramente en otras ubicaciones donde ahí también puedes utilizar Shang-Chi y puedes ganar sin problema. Solamente que te digo que tengas un poquito de cuidado nada más con esa sinergia que hay ahí, que te podría jugar un poquito en contra, pero jugando justamente el mazo varias veces ya va. Vas a ir entendiendo un poquito mejor eh, Cómo no hacerte counter tú mismo con Armor y shang -Chi. Y ahora vamos a hablar De la carta que ayuda a que tengas un robo adicional Y te puede ayudar a poder completar este Combo tan fuerte. En este caso estamos hablando De Magic. Magic va a activar El Limbo y el Limbo te va a dar hasta 7 turnos En total. Entonces ¿Qué va a pasar? Hay muchas combinaciones que puedes hacer en turno 7 Puedes incluso jugar por ahí 3 cartas De coste 2. Vas a poder de repente Jugar Cerebro, Mystic y de repente por ahí Un hokai que ayudará con Un puntito más de poder pero por ahí ayuda algo o puedes jugar también Valkyria con un coste 2 por ahí también que te puede ayudar a poner un poco más de poder combinado con la sinergia de cerebro es muy interesante eh, lo que puede hacer Magic acá, Magic es bastante necesaria en este mazo también por el mismo hecho de que ayuda a ampliar, o sea no solamente es que amplía turno 7 sino que ayuda a que tengas un robo adicional también y eso es muy importante para que puedas completar las sinergias que necesitas para poder ganar la partida, incluso como dato adicional puedes poner a Magic en turno 5, activas el Limbo y de repente de repente en turno 6, si ves conveniente, si ves que tienes una, un buen posicionamiento de mesa y el oponente muchas veces no tiene cómo eliminar el limbo tampoco, pero eh, justamente como sabe, se proyecta que va a jugar hasta turno 7. Generalmente el oponente, ¿qué va a hacer? Va a guardar sus mejores cartas para el turno 7 y el turno 6 va a jugar alguna cosa de repente, ¿no? Que no sea tan pesada. Entonces por ahí de repente tú en turno 6 puedes lanzar a Rino y puedes lanzar de repente, no sé, tal vez Cerebro o tal vez alguna carta de coste 2 o de repente un Juggernaut tal vez. Y por ahí combinado con otras sinergias que tengas. Destruyes el limbo. Pones otra carta en otro lugar. Y puedes terminar eh, siendo. O sea, cambiándole justamente de lo que era 7 turnos a 6 turnos nada más. Y termina la partida ahí. Y listo, ganaste la partida porque justamente destruiste el limbo en turno 6. Luego vamos a la carta final que vendría a ser Valkyria. Esta carta es una de las cartas ahorita que es muy necesaria también en este mazo porque va a ayudar a que justamente todas las cartas tengan 3 de poder en esa ubicación donde, donde Valkyria se está lanzando. Aquí Valkyria generalmente para que tú puedas para que puedas ser lo más eficiente posible Valkyria no tienes que tener prioridad, mejor dicho, en el último turno o en el turno donde la vas a jugar. Porque qué pasa? si tú tienes prioridad, sale Valkyria primero, Valkyria setea de poder toda esa ubicación a 3 ¿no? y después el oponente lanza su, sus cartas que había lanzado en esa ubicación se develan después y esas cartas se van a salvar justamente de ser seteadas con 3 de poder y ahí es donde tú puedes perder por esa razón es que necesitas no tener prioridad, tienes que jugar a no tener prioridad aunque es un riesgo eso pero igual lo tienes que hacer porque acá Valkyria va a destacar mucho más cuando justamente no tiene prioridad con su efecto, el, la mejor combinación que puedes a hacer con Valkyria es tirarle en la ubicación donde se encuentre Cerebro con Mystic justamente para que ellos los pueda setear a 3 de poder y así también se puedan bostear con sus propios efectos continuos justamente que tiene Cerebro y Mystic y Valkyria aquí es un gran counter de las cartas que tienen mucho poder que se lanza en una misma ubicación o sea Valkyria les pone a 3 de poder todos pero qué va a pasar tus cartas como tienen el bosteo de Cerebro van a quedar con 5 de poder mientras que las demás quedan con 3 de poder y así tú vas a tener más poder sumado en tu ubicación y vas a terminar ganando sin problemas problemas la al menos en esa ubicación la gana sí o sí en las demás tienes que asegurarte menos de la otra ubicación también ganarla pero seguramente lo tendrás cubierto valquiria y es una carta de serie 4 es una carta bastante buena es una carta que me ha tocado hace poquito la verdad con la última apertura de cofres que he tenido estado muy contento porque esta carta me está permitiendo poder jugar todo este mazo la otra estrategia también para ganar una ubicación con valquiria es cuando el oponente tiene menos cartas que tú en esta ubicación también no en la ubicación donde vas a lanzar a valquiria si el oponente tiene de dos cartas por ejemplo, digamos que tú no tienes la sinergia de cerebro acá, pero el oponente tiene dos cartas y tú tienes dos cartas también, pero lanzaste a Valkyria ahí y el oponente no lanzó nada pues tú vas a ganar por tres puntitos de poder al final, porque todo se va a setear a tres de poder y va a quedar ahí y tú vas a terminar ganando por nueve de poder y el oponente se va a quedar con seis de poder solamente, así que si en caso en estos escenarios donde no tienes a cerebro, digamos ahí como como el bosteador ahí que te puede ayudar también en ese, en ese tipo de sinergias con Valkyria, pues no hay problema, pero todo depende. Depende, como te digo, de cuánto vayas jugando este mazo y vayas aprendiendo todas las todos los truquitos que hay ahí donde le puedas sacar el mejor resultado al efecto de Valkyria. Y bien, muchachos, ya hemos terminado de explicar todas las cartas de este masito y ahora sí nos vamos a la parte divertida, los gameplays. Si te matan la carta, tiene, la carta tiene que estar presente para que pueda copiar el efecto. Pues, o sea, no tiene sentido que le esté copiando el efecto a un fantasma. Tiene sentido que le hagan eso. Me parece correcto que le hayan hecho eso. Está excelente. On. Es una buena... Es una buena, este... Eh, es, es una buena corrección que le han hecho a la carta Me parece muy bien Está madre Nuevamente que me pasa esta mierda Si tuviese base acá estaría corregido Esto ahorita Bueno, igual tengo Valkyria Que lo puede corregir, ¿verdad? Tío, estoy, estoy salado. No me salió ninguna variante de Steampan de 20 cofres No te salió Mira, hace un rato hemos abierto eh, 44 cofres acá con un seguidor Y le ha tocado 4 variantes de Steampan, viejo Sí, sí, está salado ya, po. Está salado. A ver. okay No tengo para jugar bien al, al man este de acá de Hawkeye, ¿no? Claro, el armor también no me... No, no, está, está, está bien complicadito esto. Vamos a ponerlo acá, nada más. Vamos a ver. Yo también, pero cuando de pull 3 Dice Ninguna de pool 3 en el momento. Dice, de abrir solo dos, quedan las que bajan, nada más. Está protegiendo acá. Tengo para hacer Shang-Chi en este lado. El problema es que se, se remama el shang acá. ¿Qué es el tema? Oh, no puedo, estoy, estoy, re, estoy limitado de no poder lanzar estas cartas ahorita. Y Igualito tenemos que hacer algo después Probablemente sea acá Ay, ah, Magic también está con... Ah, su madre Ta Madre, todo está jodido acá ¿on? Qué complicado Vamos a dejarlo ahí Vision Claro, él puede cambiar sin problema al otro lado ¿Qué voy a hacer acá? Ok Shang-Chi Puedo tratar de poner sentinel acá Shang-Chi en este lado ¿Qué más puedo hacer ahorita? Puedo hacer esto. Y tirar Shang-Chi al final, pero. ¿Qué problema tengo yo ahorita acá? El problema que tengo acá también es este. Es que me, me pueda salir Cerebro, Mystic o Valkyria que puede combinar con Armor, ¿no? Ya, ah, claro, Valkyria me interesa más. Está jodido, ganaron. eh Valkyria sí podría ganarme a la izquierda, eh. Valkyria. Claro, y Valkyria acá justo me da poder, ¿sí o no? Yo puedo jugar esto. A ver, él tiene 14. Ah, es que el solito acá la gana. o Ok, esto acá entonces. Tiene que jugar una carta, una sola carta. Seguramente Vision lo va a jugar a la derecha. Sí, es lo único que tengo por hacer Y está bien que estés jugando Valkyria primero Y Armor después ¿sí o no Vamos a jugar Oye What the fuck Vas a ser Mi Musa ¡Toma, perro! ¡Eso te pasa por no mover Billy a la derecha, perro! ¡Toma! ¡Mazo de Yuri! ¡Get down! ¡Pam, pam, pam! A ver, vamos a ir. ¡Oh! ¡Claro! ¡Uy! ¡El continuo acá! ¡Uy! ¡Qué cerebro acaba a ser, pero Dios! ¡Vamos! Me he dejado caer un dice. ¿eh? Puede ser. Uy, miércoles. Ya, hay que usar esto acá. Eh. Ojalá que se vaya a la citadel a la, a la derecha. él. Ah, pero es que el. Me parece que el efecto es así entonces. Ya. Ya, al menos ya sacamos el cerebro acá ya Todo bien A mí me gusta el cerebro porque si lo bajó loco no estaría en 88 eso Ya, perfecto Acá me está comenzando a fastidiar un poquito la, el tema de la... Mmm, el Shander, acá no puedo hacer nada al respecto No me queda más que tirar Juggernaut Juggernaut puede ir acá sin problema Oh, qué bien. Qué bien, qué bien, qué bien. El no lo va a botar al Armor. Que lo ponga al medio. Ok, bota a la izquierda, no hay problema. Ese perro lleva al otro lado. El de Cerebro 5 también lo tengo publicado, ojo, eh. Uh. Y el problema es ese. Acá puedo poner Absorbing Man. Pues da lo mismo. Puyi, dime, dime que va a tirar Shuri ahí. Sería gracioso si lo hace. Ok. No hay nada que hacer ahí, chihola ahí ya. Estamos, estamos bien hasta ahorita. Mm. Claro, solamente me queda esto. Esto no lo voy a lanzar, no. Qué pena que no se pudo lanzar esto, ¿eh? Porque hubiese sido un gran poder ahorita. Ah, pero esto yo lo pondría acá igual para que Lizard se, se friegue acá, ¿eh? Pero es que depende, depende qué va a lanzar. Porque es que si lo lanzo ahí, me voy a trabar yo solito. Ah, es turno final. Aero Bien Igual son 21 puntos de poder Titania y Let's go perro Toma, toma, toma, toma perro Eso viejo como una Mystic por cero de poder viejo. Eh. Aún así este, este mazo destila, destila poder viejo. Le da igual totalmente. ¿Estás con Khan? ¿Cómo te está yendo con Khan? ¿Con qué mazo le estás jugando? Eh, si menos mal lo compré antes del cambio de la tienda. Claro, las grandes mentes piensan igual pechambas. Si menos mal lo compré antes del cambio de la tienda. Muy bueno. Vamos a poner esto acá nomás. Eh, Kingpin, acá no... Bueno, Kingpin puede ser que me guste, ¿eh? Por el Jagger now. Pero el problema es que Kingpin tiene 4 de poder, me jode. Ay, oh, ok. Tenemos que hacer esto rápido porque si no de repente me... A ver, ¿qué otra cosa se puede hacer? Acá hay algo interesante. Acá se puede hacer Quake, pero todavía no. El problema es que tiene Sans por ahí. Si no hubiese podido haber hecho la jugada, muchachos, eh. Vamos a salir. Yellow Jacket con Cosmo. Ok. ¿Y más pudo haber jugado Cosmo y Yellow Jacket en ese orden, si hubiese querido. Llegaste infinito ayer. Felicidad, eh, viejo. Muy bien. Me duele en el alma, pero quiero cambiar mi horario de sueño, dice. Eh, Hasta aquí ahora estás esto quedando dormía, este, a dormir. Uy. lo Ol, mira lo que le acaba de salir Le salió Viper Me dio sus aspas, Por encima me salió Iron Man Let's go perro Oh my god Oh my <ríe> cats <Victoria. ríe> Oye eso es lo que es tener suerte ¿eh? 28 años estoy diciendo que ya está viejo ya Sería bueno un modo de juego eh, De repente más adelante lo adapten viejo Mira, yo la del anciano, el que debería estar usando pañales ahorita, soy yo, yo estoy cerca de eso ya. Yo estoy ahorita con 37 años, viejo. Y todavía creo que soy joven todavía. Claro, yo estoy yo me, yo me digo a mí mismo, soy joven, tengo 37. Este pendejo, dice, 28 años. No, es que hace unos años cuando era más joven, dice. Cuando era joven, dice, cuando era joven, no cuando era más joven. Pendejo. Oye, acá Quake. Mucha no me conviene lanzar esto a menos que tenga Valkyria después, ¿no? Joder, me refiero a 13 hasta los 20, tiene un mal hábito de sueño. Oh, pero ese es un niño de 13, 13, 20. Ese es un joven, ese es niño, puber, es esa vaina. ¡Ay, oh, viejo! Mira lo que está comenzando a salir acá. Ya, ya sé lo que puedo hacer. Eh, esto acá. Quake y de ahí podría ser este, claro, Mystic. Y de ahí podría ser Quake con. Se supone que efectos continuos se ve a la izquierda, ¿no? Que tendría que invertir a Valkyrie a la izquierda. Y bueno, hay que hacerlo igual. Porque si no, Armor acá me afunaría. Va, me va Vamos a tirar esto acá, sí. Yo parezco de 25 y se ve este patero, eh. Si me has dicho que yo estoy viejo, viejo. Tú me has dicho ya, tú ya estás viejo, tío. Estás acabado, ya todo anciano, acabado, pe, o todo. Todo ya, este. Vergueado, tío, ya. Tú ya está todo vergueado, tío, me ha dicho ya. A ver, esto acá. Lo más acero no me gustan porque siempre cambios en los poderes. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Te doy la razón. Y acá vamos a ver qué tan, qué tan bueno puede ser esto. Porque acá puedo tengo que tener acá necesito valquiria si no tengo valquiria no va a ganar acá oye pero el mundo máquina le va a dar una, una carta a él antes de que antes de que se cambie la ubicación verdad o no no no no uy no está bueno así podemos seguir buscando cartas está perfecto juega acá necesito Valkyria, si sale Valkyria podemos ganar <risa> practicarse todo muy guiado. Sí, sí, sí Te doy la razón, te doy la razón eh, Esto acá, sí nah, Podría que hacer cambio, no, pero ya no haya mucha vaina Uy, oh, no puedo lanzar este bro Me quería por hacer esto acá Quiero estar bien seguro si siempre se repite ese patrón de que, se, de que la ciudadela, o sea, de, el orden de que la derecha se va a la izquierda, la, la izquierda al medio y el medio a la derecha. Quiero ver si siempre se, si pasa eso para hacerlo con más seguridad. Porque hubiese pod ha podido haber hecho otra jugada. No, creo que no tenía otra jugada para hacer era la única jugada que tengo para hacer ahorita. Solamente falta que salga Valkyria, la única carta que necesito para que todo esto se restablezca bien. Porque no se ve a la derecha y ya vas a entender por qué. Fab dice el otro, de, pensando en pajearse nada más. Contra eso, dormías esa hora y, se, y qué te ponías a hacer con esa edad. De qué era te cuesta dormir a tres y te levantas a las 6 y ya más fresco. Sí, como le echó a parir a clases. Mañana no hay clase, mañana no hay clase, mañana no hay clase, mañana no hay clase. Vamos. ¡Ay, viejo! Va, pero no es bot. A ver, a ver. Efecto continuo, venga mami. Toma. Ah, sí, sí, entonces si sí, sí es eso, eh. Si sí es eso, entonces muchacho. Se puede ganar, viejo. Se puede ganar, bon? Valquiria, sal, por favor. Valquiria, que este momento sea épico, por favor, en la historia de este canal, tienes que salir. Te lo pido, Valquiria. ¡Valquiria! Ta ¡Ah, madre no salió, bon! oye, eso estaría interesante tirar esto y esto pero el, el tema acá, claro no está mal esto eh. lo voto a un lado, el problema es que si lo bota... Ah, ¿cómo se votaría? pero pues está interesante esto él tiene Killmonger acá si todo lo vota a la derecha estaría genial pero ¿cuántas cartas va a lanzar? tiene mínimo para lanzar tres cartas la jugamos ¿Qué dicen ustedes? ¿Le damos o no le damos? Vamos, vamos por... Vamos, vamos, ¿Lo vamos por todo? ¿Me voy o le doy? ¿Me voy o le doy? Está interesante, ¿no? Está interesante, ¿no? Pero espérate, ya era al centro Sí si es verdad, tiene razón el hombre Ya era al centro Para agarrar un poquito más de... Es que está muy apretado, no sé ¡Va! Ya fue ya ¡A la derecha!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 No te lo puedo creer viejo, la jugada más épica de la historia de este canal, let's go perro, toma, toma, toma, toma Ah lo de custom puede hoy dice ya, no puede, ve, ve, mira ve F viejo, mira nos ha ilusionado a todos eh Está pidiendo cucho, dice que no puede Viejo F, viejo F en el chat Muchachos, todos F, eh, todos F Estoy más dormida que nada Puedo decir <risa> Chiquilla, ¿por qué no? ¿Por qué no se emocionas así, chiquilla, eh? Ay Todos acá ilusionados, mira que por fin Vamos a poder escuchar la voz de Sandra, viejo, acá son la 1 de la mañana F dice Joto viejo no se puede aguantar Joto está más dolido es el, más, el más perjudicado acá salió Joto ahorita eh está totalmente Joto ahorita hoy qué hace perro por qué hace eso perro eh ya me puedo jugar dos cosas acá no pasa nada ya esto va para acá Sunspot. ¿Puedo tirar Jaggernaut al medio? ¿Puedo usarlo después todavía, eh? Tengo 5 energía, ¿no? Pero mira mi variante al menos eh, ya pues, po, pero mándame tu imagen Pues mándamelo por el chat ahí Mándamelo a la imagen ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Qué bonito, muchachos! ¡Mira lo que va a hacer Quake acá! <susurra> ¡Mírame, viejo! ¡Mira esto! Y así, se, y así se gana la ubicación. ¡Mírame! ¡Ahí está! ¡Qué bonito! <ríe> ¡Let's go, perro! Oye, chiquilla, pero no veo acá la imagen en el, en el mensaje privado, ¿eh? ¡Mira qué bonito, viejo! Se la hice con todo, ¿eh? Y acá tenemos para hacer... Uy, eso está bueno porque acá Val, Valkyria no sale todavía miércoles. Oh, pero está mejor. Vamos a tirar esto acá. Va. En tu Discord general dice... Ah, pues habla así. Discord general. Ah, mira, que esta este es la variante que solamente le sale... Esta es la variante de 3000 de oro, creo, eh. Chiquilla tiene plata, pe pues, viejo. Ahorita le voy a enseñar. Deme un ratito. Esperen un ratito. ¿Cómo, cómo nos restriega todo su, toda su riqueza en la cara, viejo? ¿Tengo para ganar acá? Mmm... Ahí más o menos puede ser Vamos a ver Es que hermosa ya está bien ¡Ay no! Ya no importa, no importa, no importa Está bien, está bien, está bien, está bien Está todo bien Está todo bien Cerebro igual puede seguir funcionando Acá yo hice mal Acá debí haber puesto primero No importa porque igual Ay si sale mística acá me va a oler en el alma Bien Bien Ya, Elizar se va a ir a menos 3, ¿sí o no? Uy, viejo, acá estamos, acá está bonito. No, él solamente tiene dos cartas nada más para jugar acá. Pero ¿qué carta tiene She-Hulk? No, She-Hulk ya lanzó. Taskmaster ya lanzó. Red Skull va, va a jugar seguramente. Aero ya no le va a funcionar acá ya. Pero Red Skull tiene 13 de poder, ¿no? No gana igual. 13 de poder, llega a 21, 18, más 4, 22.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 ¡Bien! Pero igual no, ¿no? ¡Toma, perro! ¡Toma, toma, toma! ¡Shuri, toma! ¡Toma, toma! Acá estamos para poder... ...para poder asistirte en tu tristeza, viejo. Si estás, si te sientes mal... ...acá estamos nosotros, viejo. Para poder eh, tratar de corregir eso. Sí, por favor, por favor. este, Dinos qué te pasa, viejo. Por favor, coméntanos que acá hay varios psicólogos... ...incluso en el chat...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 Oye, es aleatorio, eh. Está totalmente confirmado acá con esto. Quake mueve de forma de pesada que está. Qué buena! Asmat. ¡No! ¡Perro! Ah, donde sale todo, viejo. Acá le puedo tirar. Como ya hizo. Espérate, acá puedo tirar esto de nuevo. ¡No! No quiere jugar nada viejo Carajo Ya puedo jugar esto Acá a la izquierda Es que me voy a ver Claro Si me sale cerebro pero igual el cerebro lo pierdo a la izquierda, ¿no? Mejor es esto acá Para tener más libertad Porque solamente me quedan tres espacios nada más ahí Vamos a poner esto acá, sí eh, Pásamelo por Discord, por favor, viejo Tú sabes que por acá ahorita complicado Por WhatsApp, pásamelo si puedes, please Ya Valkyrie está buena, la está buena Valkyrie acá Vamos a tirar esto acá, sí. En realidad no debería, debería solamente hacer esto. Gracias, Castor, gracias. Eh... Vamos. Vamos, perro. Oye, pero... Ala. Él no tiene ni idea de lo que va a pasar acá ahorita, viejo. Y eso que yo le hice Snap, eh. Toma, perro. Vamos a hacer esto acá, sí. Uy, qué lindo, viejo. Por favor, juega, me juega, me juega, me juega, me juega, me juega, me juega, por favor, dime que vas a jugar. Dime que vas a jugar, por favor, viejo. Dime que lo vas a hacer. Dime que lo vas a hacer, pli. Dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí. Porque él piensa que yo tengo la derecha perdida, así que vamos, por favor, juega, juega, juega una carta alta, juegame la carta que tú quieras. Yo estoy acá, viejo, juega Galactus si quieres, juega Galactus si quieres, no hay problema, dale. Dale, dale, dale, por favor. Vamos, no la pienses mucho, tira la jugada, por favor. Vamos, viejo, yo sé que tú puedes, dale, dale con todo, vamos, vamos, viejo, con los huevos, con los huevos, dale con todo, tú puedes. Tú puedes, viejo, vamos, mira que te estoy rogando prácticamente Él dice, él de repente dice, la izquierda está fácil de ganar, eh Vamos, viejo, él le resulta tentador porque sabe que la derecha la tengo media perdida Y él dice, no, seguramente verse por la izquierda De repente el medio puede hacer que le pueda ganar, vamos ¡No! Se rinde, viejo, pero es que estaba muy bello todo esto Está bellísimo muchachos, en lo general a mí este mazo me ha encantado, este mazo me ha parecido muy bonito, muy divertido de jugar, voy a ver qué otros mazos más puedo encontrar para ustedes, pero la verdad este mazo creo que los va a ayudar bastante a subir de rangos es un mazo que se puede enfrentar tranquilamente contra mazos como ya lo han visto, mazos de Shuri mazos de Thanos, otros mazos por ahí que haya, las cartas también que un poco que molestan, también este mazo puede ser Wave, puede ser también el mismo Sandman pero la verdad ahorita en el metajuego no vas a ver muchas esas cartas por el momento, así que ahorita este mazo es está más seguro para que lo puedas ir jugando yo le estoy jugando en rangos altos y no estoy bajando de rango, más bien me ha ayudado a subir un ranguito más todavía, y eso que estamos hablando ya de rangos altos donde la gente incluso te snapea todo sin asco pero digamos que si lo estás jugando en rangos más bajos, es posible que te ayude a subir un poquito más, creo que esto es un mazo que te puede ayudar bastante como te digo, a tener partidas divertidas a tener partidas muy buenas yo me he divertido como les digo bastante me he reído mucho usando este mazo, me sorprendió la capacidad que tiene este mazo también para poder hacer eh, buenas sinergias, buenas cosas la verdad, parece que estuvieses perdiendo al inicio pero la verdad este mazo después con todas las cosas que van saliendo te ayuda a tener unas victorias muy épicas, otra cosa más es que este mazo también es muy bueno para que se pueda jugar contra bots porque generalmente como este mazo comienza sin tener prioridad, comienza sin ganar ubicaciones, por 3, 4 turnos no gana ubicaciones, entonces el bot al estar ganando las ubicaciones también te tira el snapeo en turno 5 y de ahí tú le respondes con otro snapeo siempre y cuando tengas todos los combos ahí para poder eh, voltearle justamente la partida al bot, es como el mazo de Pedro el de Petro también tiene la, la misma cualidad comienza débil y termina pues teniendo un turno final bastante aplastante contra quien está jugándolo, entonces ya saben cualquier duda o consulta que tengan ustedes lo pueden hacer aquí a través de los comentarios o si gustan también pueden hacerlo en la transmisión en vivo que tengo todos los días por las noches de lunes a viernes, ahí también te puedes acercar, puedes preguntar cualquier duda que tenga muchacho, ahí estoy yo para poder responderla o también la gente que se encuentre en el chat, así que ya sabes te espero aquí, un abrazo para ti.